En Hiperlimpieza contamos con una variada selección de cintas adhesivas de polipropileno, aptas para embalar o paletizar en almacenes y centros logísticos de comercios electrónicos o tiendas, empresas de paquetería y de transporte. Disponemos de tres tipos de cintas adhesivas. Las cintas acrílicas de calidad media se recomiendan para el precintado estándar y flejado de palets. Son ecológicas y su adhesivo está compuesto de acrílico con base agua. Tienen un olor suave y poseen una alta adhesividad sobre plástico. Están disponibles en dos medidas diferentes, 66 y 132 metros. Las cintas acrílicas de alta calidad poseen un adhesivo compuesto por acrílico con base de agua. Se indican especialmente para el cerrado de cajas y son muy resistentes a la presión y temperatura. Son ecológicas. Se pueden utilizar en máquinas de envasado automático o manual. También se encuentran disponibles en dos medidas. Las cintas de polipropileno solvente están fabricadas con una base de caucho natural y resinas procedentes del látex. Tienen un gramaje superior y son ideales para el cerrado de cajas de forma manual o automática. Resisten altas temperaturas y presiones. Están disponibles en dos medidas y se venden en cajas de 36 rollos. Podrá personalizar tanto las cintas acrílicas de alta calidad como las solventes, pudiendo elegir una, dos o tres cintas sin contar el fondo, personalizándose así el logo o las letras de su empresa. Se venden en cajas de 36 rollos. Finalmente, deberá escoger la opción de cliché en el caso de que se personalice por primera vez os desee modificar su boceto actual. Al comprar 10 cajas, el cliché es gratuito.